Tal y como les informaba Nueva Alcarria semanas atrás, las obras de restauración de la iglesia de San Gil en Molina de Aragón avanzan a buen ritmo. Sin prisa pero sin pausa, siguen avanzando las obras de reforma de la iglesia de Santa María la Mayor de San Gil de Molina de Aragón. Tras los meses de parón que supuso el hallazgo de restos, cuando empezaron las obras, ahora se ejecutan con normalidad con la vista puesta en que esté operativa, previsiblemente para la festividad de la Virgen del Calmen. Y por ello, se han trasladado hasta la localidad el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y nuestro obispo, Don Atilano. Una vez se abra la iglesia, no solo cambiará el aspecto, sino también la esencia del templo. En la Capilla del Cristo de las Victorias, se van a reponer las rejas regaladas por el Virrey de Manila, que se habían quitado para poner unos cristales y hacerlo capilla de invierno. Y a la capilla antigua del baptisterio será capilla penitencial. Cabe señalar el cambio del presbiterio, que dejará de tener siete escalones y se ha optado por algo más funcional, con tres escalones de elevación y un cuarto para la sede. Asimismo, se va a cambiar el lugar del sagrario, donde se va a poner una nueva capilla que será la del Santo Cristo de las victorias para poner el Santísimo y que haya un lugar más recogido para la oración personal. También habrá un cambio del sistema de iluminación y de sonido, la entrada a la sacristía y la colocación de la Inmaculada que se ubicará sobre un pedestal.